En esta ocasión vamos a hacer una entrega a domicilio de este hermoso Mini Cooper 2018. Un papá que quiere premiar a su princesa por su buen comportamiento. Señorita, ¿verdad?